Seguimos aquí profesora haga ilusión. Ahora estamos con dos amigos que se llaman José Luis y Pedro. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, son compañeros de Protección Civil y queríamos preguntarle, de don José Luis, queríamos preguntarle qué podemos hacer desde Protección Civil para tener una Gran Canaria más accesible. Hombre, yo pienso que eh, quitar más barreras arquitectónicas que se encuentra en la ciudad de Las Palmas para las personas que lo necesitan, que son muchos que hay hoy en día existen en la ciudad nuestra que bien, es una labor maravillosa, un trabajo que están haciendo increíble, así que ustedes que nos están viendo de ahí, ellos no les van a escuchar porque están desde otro lado de la cámara, pero vamos a darle un aplauso por el trabajo que están haciendo, ahí aplaude, aplaude, aplaude, aplaude. gracias, gracias.